El jueves es el gran estreno de esta propuesta teatral que te presentamos a continuación. Amontonados. Y para ello nos visitan Carla Caltaviano, Fernando Herrera y Facundo Fosco. Los integrantes chicos, del elenco de este gran equipo de producción amontonados. Bienvenidos chicos, cómo están? Gracias. Gracias por todo bien. Gracias. Por venir, Un gusto no tenerlos a acá. El jueves se estrenan. El jueves estrenamos. Muy bien. En San Martín en el Teatro Cervantes. Ya casi están todas las localidades agotadas. Oh, así que bueno. Excelente. Sumamente felices por, la, por el recibimiento de la gente de a este producto nuevo. Y después durante todo el mes de agosto sigue la función. En el Teatro las Sillas y tenemos bien. el 20 de agosto también teatro, eh, funciona en el Teatro de General Alvear en, Ajá, en La Falle. Sí. Vamos a estar ahí. Ah, muy bien, como una especie de, de gira. Vamos Se a estar tiene ahí sí, Después claro. en septiembre Buenísimo. arrancamos en San Luis también Con un par de ah, funciones bueno. Tenemos Merlo y Capital de San Luis ya cerradas ah, excelente. Y seguimos bueno, Van, bien, van bien. con todo entonces sí. Es una comedia por lo que vemos Pero que tiene una historia de amor Nahuel y Elías son los protagonistas. Marcos, Marcos, Marcos, Marcos, y Elías. Marcos y Elías ¿Y vos, vos sos alguno de los personajes? Yo soy el malo No, no, tampoco tan malo Tampoco tan malo como que No, no, no, yo estoy ahí en el riego moroso pero no, no yo soy yo y Carla somos ¿Son? amigos de la pareja. Ah, son amigos. Ah, son los amigos, mejores amigos, amigos? De uno de cada lado, uno de cada bando. Esta ah, ah, muy bien. Exacto. Me gusta, me gusta. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esta pareja, con Marcos y Elías? Esta pareja lleva años eh, intentando ver si concretan un paso más, como sí. el matrimonio. Ajá. Y bueno, la idea es precisamente, en base a esta escena, este enriedo que se va a generar en, la, en esta situación, ver si concretan casarse o no. Me encanta, bueno, una situación con la que muchos se van a sentir identificados seguramente Porque siempre están los opinólogos, ¿no? Muchas voces La familia, que la suegra, Exacto. que hay mucho metido dando vueltas ay, Y acá sí, tenemos acá una, acá acá te va, una, una suegra bastante complicada Ay, de todo un poco, me encanta Bueno, entonces es una comedia, una propuesta para divertirse, para reírse, que hace tanto bien, ¿no? Totalmente, una, tan necesario Tan necesario y también aparece la figura del ex están temida a la hora de concretar una relación un paso tan importante como un casamiento. Exactamente. Ay, Aparte bueno. van a haber personajes sumamente coloridos, eh, muy divertidos, cada uno tiene su esencia. Bueno, como les decía recién, los chicos forman parte de, de los amigos, uno de cada bando. En el caso de Carla, ella es la mejor amiga de, de Elías Ajá. y Alex es el mejor amigo de Marcos, que es el personaje que me toca hacer a mí. Ah, muy bien. Nosotros somos amigos. Nosotros somos amigos. Nosotros llamamos nos bien. Me encanta. Bueno, chicos, ahí está. La propuesta en pantalla entonces estrenan. Este 4 de agosto para la gente del este, bueno, allá en San Martín van a poder disfrutar de la función. Después se vienen para este lado de la ciudad, en el Teatro Las Sillas, atentos que después sigue por General Alvear y distintas zonas de Cuyo para poder disfrutar de amontonados. Me encanta cómo va creciendo el Teatro Mendocino. Sí. La verdad que esta temporada ha estado a full, chicos, la cartelera, con un muy montón de propuestas. También. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Nos ha tocado Bienvenido. ver varias, varias, es más, los actores que hay en la obra también están en otros proyectos. Ah, muy bien. Y nos ha tocado ir a verlos también y felices obviamente porque la gente responde uh -huh. a esto que ustedes dicen, sí. ¿no? De, de una nueva... de un, De un boom del teatro mendocino que está bueno. Sí. Está bueno que, que la gente apoye, que la gente vaya, consuma los productos eh, mendocinos, ¿no? Que con tanto esfuerzo uno trata de llevar ese... Por supuesto, hay muchísimo trabajo de, detrás de estas producciones, siempre lo decimos porque ellos son los representantes la cara visible a ver para, hay problemas con el micrófono me parece no sé si me estoy escuchando no yo no te estoy escuchando ahora sí te estoy escuchando me escuchan me te oyen, me fuerte, sienten claro. te acordás sí, claro. no que digo que esos son la cara visible de este proyecto pero detrás hay un montón de gente que es de los técnicos de la producción ya de los no te escucho y demás ya no me escuchan bueno seguimos bueno, no. eh, que trabajan en todas estas recién chicos ¿sabes? contaban que eh, en el corte que eran son ocho las personas entre el director y los actores cómo ha sido el trabajo colaborativo porque son muchos y por ahí distintas posturas distintas si bien el director es la voz cantante ¿Cómo ha sido el trabajo entre todo el equipo? La verdad que el grupo Muchos nos conocíamos eh, Muchos somos amigos de hace tiempo Otros no nos conocíamos Y la verdad que se ha armado un grupo de trabajo Casi hasta con una amistad Muy particular y es muy lindo Trabajar así en ese En ese contexto eh, Se trabaja mucho más, más sano Más divertido eh, Uno pone otro, otro empeño, otro esfuerzo Cuando oh. ya cuando da el vínculo es más fuerte. Aparte debe ser muy nutritivo porque cada uno, si bien está la visión que supervisa el director, cada uno hace su aporte, su comentario sí. no entre ustedes, también debe ser un aprendizaje, ¿no? Tiene que haber una química porque si no, o sea, es como que los personajes no, no deja que, que fluya. Si no, sí. si no hay química, si no hay una buena relación no, fluye. no claro. fluye y no le das personalidad ¿no? y más el hecho de construir precisamente eso la personalidad de cada de cada personaje no claro. el hecho de decir bueno tengo que entalar una, una relación de pareja bueno tiene uh -huh. que haber una buena onda con, uh, sí. con mi compañero si no, dice, es difícil el trabajo. es complicado si bien a veces no se les nota porque son muy profesionales Obviamente. y hacen bien su trabajo yo creo que, que en la diaria no debe ser como eh, complicado <risa> <risa> <risa> <risa> no se nota la buena energía de este equipo te lo, lo voy a contar después, cuando, cuando, después de, las, de los viajes te cuento <risa> cómo, <nos risa> la cómo termina Uy, sí, chico, pues si viene porque hasta ahora nos venimos bien. viendo en los ensayos nada más sí, sí, más sí. que obviamente por ejemplo para el día del amigo nos enganchó justo un día miércoles Ajá, que sí. fue, son justamente los días que ensayamos entonces bueno terminamos el ensayo ninguno pudo organizar ninguna juntada aparte. Claro. así que bueno pasamos el día, el día del amigo juntos a vivir con tus compañeros sí. de Tal es, una con, es una convivencia compartimos mucho tiempo, tiempo. es un grupo de whatsapp que está las 24 horas explotado y ahí también somos parte del programa personajes, a veces somos, somos sí. Bueno, sí, Alex, Marcos no Sí, sí, Ando. sí, lo, lo, lo reflejamos en el grupo de ah, Whatsapp, sí, terminamos ¿sí, bueno, hablando como se el, el, el personaje que persona. se, se ha convertido en su personaje sí, sí. Exactly. Me encanta, chicos, qué lindo es una propuesta para salir a divertirte para reírte, para probar algo diferente siempre la invitación está a ir a, a valorar lo que uh -huh. tenemos acá en Mendoza, muchísimo talento producciones que no tienen nada para envidiarle a las que quizás vienen de afuera Amontonados es una comedia y tus entradas las puedes comprar en entrada web ahí lo estás viendo en pantalla, muy sencillo está bueno que la saques de manera anticipada si ya te guardas tu lugarcito pero si no en la boletería también se puede en leer, la boletería ¿no? del teatro, los, el mismo día de la función aparte una hora antes del horario pautado que es a, la, a las ocho y media de la Perfecto. tarde se puede comprar la entrada ya en el teatro Qué lindo, bueno sí. chicos, gracias por haber venido que sea con todos los éxitos el estreno y lo, y lo que vaya a hacer de, de esta gira tan linda que emprenden, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias gracias por la buena usted. onda y bueno, por el espacio también no, un placer no,